Hola, soy Javier Conde de Universidad y voy a explicar cómo registraros y usar la plataforma del campus de Universidad. Estamos en la web metroniversidad.com y vemos aquí un enlace que se llama cursos. Si pinchamos en él nos llevará al campus donde podemos ver los cursos que eran activos y aquí arriba tenemos un motor para registrarse y otro que pone iniciar sesión. Si vamos a iniciar sesión y no tenemos cuenta igualmente nos ofrece la posibilidad de crear una cuenta para registrarnos entonces al darle a crear cuenta nos pide un correo electrónico, nombre completo un nombre público de usuario o alias una contraseña algunos datos que son opcionales y también nos pide que aceptemos el código honor obligatoriamente y los términos de servicio que habrá que leer antes claro después damos a crear su cuenta y entonces en. Estaremos registrados ya y nos dejará acceder a los cursos que estemos matriculados. Pero es importante saber que, claro, al entrar, eh, al registrarnos nos dejará entrar directamente, pero si queremos entrar una siguiente vez, tenemos que aceptar este correo que nos llegará, o uno similar, que nos dirá que tenemos que pinchar en este enlace para activar nuestro registro. Si no pincháramos en este enlace eh, del correo, eh, no se completaría el registro, con lo que una vez que salgamos, la primera vez que nos hemos registrado, una vez que salgamos, ya no podemos volver a entrar una segunda vez y siguientes. Con lo que hace falta hacer esto y revisar que no haya podido llegar a la carpeta spam si, si vemos que no está en otro sitio. Entonces, bueno, voy a entrar con mi usuario, que ya estoy registrado, correo electrónico, no el alias, es para entrar la contraseña y se podrá recordarme para que la próxima vez pues, no nos pida los datos de nuevo. entonces bueno Aquí estamos con los cursos en los que estoy matriculado y entre ellos vamos a entrar a este que es aspectos jurídicos y sociales en torno al VCH y SIDA y al entrar pues vemos varias cosas. Aquí está el título del curso aquí podríamos volver a la a la portada del campus y aquí está nuestro usuario que si pinchamos en él podríamos configurar pues nuestro perfil, el idioma que preferimos ver la plataforma y demás datos. Y eh, según entramos, entramos en información del curso. Aquí a la derecha se ven unos apuntes. Y aquí está la información general del curso, eh, pues con las notas de corte, eh, el coste del curso y demás datos. Eh, y claro, aquí también se pueden publicar noticias por parte de la... La organización del curso eh, pues para notificar cosas importantes que haya a lo largo del curso. Vemos también que aquí a la derecha hay una pestaña Instructor que solo lo verán los profesores y administradores de curso y no lo verán los alumnos. Y también aquí tenemos la posibilidad de, si somos administradores o profesores del curso, eh, ver el curso como equipo de, del curso o como alumno. Si vemos como alumno, Veremos que nos desaparece la pestaña instructor. Y si vamos a contenidos como alumno, como el curso todavía no ha empezado, pues los contenidos todavía no están desplegados. Si vamos a ponernos como equipo del curso, si nos muestra los contenidos, donde vemos las secciones: módulo 1, módulo 2, módulo 3, subsecciones: el 1.1, el 1.2, y dentro de cada subsección tenemos ya lo que son las lecciones. Introducción, posiciones previas, que podemos pinchar en ellas, que están en esta barra, o ir dándole a esta flechita para desplazándonos desde la primera hasta la última. ¿Qué más tenemos? Tenemos un foro que lo veremos en otro vídeo, cómo, cómo usarlo, que sirve para hacer preguntas eh, y comunicación entre los alumnos y los profesores. Tenemos una pestaña que es de progreso, donde se muestra los ejercicios que se han ido realizando el alumno y las notas que he ido sacando en cada uno de los ejercicios. En mi caso, pues como no he hecho ningún ejercicio, no me sale ninguna nota. También sale aquí una nota media y demás, y el total. Y bueno, y aquí se ve también la nota de corte, 80%, en este caso. Vemos también que en algunas sale esto de ver evaluación en estudio ver datos en estudio. El estudio sirve para eh, modificar el curso. Entonces, es algo que saldrá solo a administradores o profesores del curso para poder modificar eh, pues, bueno, las lecciones que hay en el curso y demás datos. Luego tenemos la pestaña apuntes del curso donde se irán poniendo PDFs con los apuntes de las diferentes lecciones del curso. Después en algunos cursos podemos ver la pestaña temario, que no es obligatoria, pero sirve para que bueno pues como los contenidos no se, no se ven aquí porque lo habitual es sacarlos semana a semana de forma que todos los alumnos vayan al mismo ritmo y para que no vayan unos más adelantados que otros y supongo más problema para los profesores para atender las dudas entonces, bueno, pues como se hace semana por semana se va desplegando los contenidos aquí en temario sí que podemos ver todo el contenido que va a tener el curso qué profesor imparte cada parte y demás datos luego esta pestaña funcionamiento de la plataforma le hemos añadido para poner este mismo, este mismo vídeo explicando cómo es el funcionamiento porque, bueno, si alguien haciendo el curso se pierde, pues lo tiene aquí para eh, ver cómo son cómo se hacen las cosas y luego también hemos añadido un cronograma en el que se ve un calendario con pues, los eventos importantes que, que, va, que puede haber dentro del curso. Y eso es todo. Muchas gracias.